En, sí. sí, claro. sí, Dale, sí. en equipo es más fácil. Ahí está. Dale, bien El equipo, en equipo es más fácil. ¿Quiénes somos? Trabajo. Somos trabajadoras, madres, hijas, luchadoras, emprendedoras, amantes del campo y la naturaleza, comprometidas y apasionadas con lo que hacemos, multiplicadores de valores y de todo lo que implica la tarea rural y su importancia a pesar de la falta de herramientas y dificultades educativas y económicas, podemos desenvolvernos, salir adelante y lograr los objetivos que cada una se propone. Elegir al el campo y vivir tranquilas, apostando a la prosperidad, con igualdad de derechos, creando un espacio donde las mujeres rurales nos podamos expresar y a la vez a achicar las brechas entre el campo y la ciudad. Es lo que deseamos. En el Día Nacional de la Mujer Rural proponemos visibilizar el rol de la mujer en la producción agropecuaria, conocer y defender nuestros derechos, respetar la naturaleza valorizando lo silvestre y autóctono, fomentar la educación superior y facilitar cursos y capacitaciones acordes a cada situación, Fomentar en la ciudad el conocimiento de la procedencia de los alimentos, concientizar acerca de la agroecología, trabajar para fortalecer la unión y la lucha en conjunto para superar los escollos que se presentan diariamente, valorando las enseñanzas de nuestras madres y abuelas que se ven reflejadas en nuestro progreso actual y es que proponemos armar una red de mujeres rurales para la búsqueda de soluciones a mediano y largo plazo.